Hola, hola, buenas tardes. Aquí soy Marco contando un día a la taberna y hoy volvemos a todo al World Warhammer 2 Siguiendo nuestra aventura con los caballeros de Caledor Vamos a movilizar nuestro ejército, ¿vale? Ahora que ya hemos limpiado aquí esta facción de la cual no recuerdo ni el nombre En, en el capítulo anterior de, de no muertos, los hemos eliminado del mapa Y nos vamos a bajar hacia el sur, vamos a ir aquí a Claros del Arbosol para empezar A recoger ya Esos fragmentos de Mololito Así que nada Vamos a movilizar nuestro ejército Hacia aquí, hacia Antoch Y desde Antoch bajaremos al sur eh, eh, eh, eh. No podemos, a ver No podemos reclutar Ah, vale Estamos fuera de, de, de zona Ok, bueno Vamos a movilizarnos Nos falta Nos falta economía Kenry declara de, de guerra los centinelas? Defensores del gran plan... Vale, ok. Uy, aquí os están acampando. Uy, enanos. Don, os tendréis que mover. Vale. Es que no llegamos ni aquí, ni a Antoch directamente. Así sí que llegamos justitos a Antoch. No llegamos... ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque no llegamos y ya está. ¡Uh! Sudemburgo la han aniquilado. Pirámide Negra de Nagash. Kemri está aquí en el norte... Uf. no nos separa tanto ¿eh? de Kemri bueno, hay que quitarse a ser posible rápidamente a estos orcos que ya tenemos experiencia aniquilándolos vale, siguiente turno bueno, vale ok, están positivo, están más uno uh, porque he hecho para merecer tener que es la última vez que metes los asuntos de los demás ahora tu pueblo morirá Wow, guerra declarada con Kenry los muños altos están aquí What? los centinelas caballeros de Leonens guerra declarada claro, no tengo aliados esta gente está empezando a meter con todo Cristo vale, tecnología investigada, trompeteros tenemos más velocidad con todo el mundo aracnos contra los arqueros de Oreón. Uh, vale, bueno, bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. 2000, vale, vamos a meter esto. Eh, nada más, sin mancillar. Es que no puedo hacer nada por aumentar el orden local. Literalmente. No, no puedo hacer nada por aumentar el orden local. Vale, tenemos que quitar esto de aquí reclutar unidades de forma local la guardia del mar de los... es verdad vale, vamos a ir bajando nosotros hacia el sur hacia aquí sin salir de nuestra sin salir de nuestra región pero asomando un poquito al menos que podamos ver un poco qué hay, no lo sé no, no vemos qué hay todo le entiendo que tiene que estar por aquí monolito de cabezas muertas Vale, vale, vale, vale Ok, con eso está claro Tecnologías ¿Qué vamos a sacar de nuevas tecnologías? Armadura para los guardianes de Irón. ¿Nosotros qué tenemos en el ejército? A ver, esto es importante ¿Nosotros qué tenemos en el ejército de... De Imrik? Príncipe dragón ¿Y aquí qué podemos sacar? Al noble solo Es verdad pero tenemos que sacar caballería de alguna forma. Sería importante empezar a sacarla. Pero en detalle, de hecho. Vale, pues nada. Vamos a investigar tecnologías. Unidades de águilas gigantes. Vale. El mar de es que las tecnologías las estamos investigando ya por investigar porque no nos vale ninguna. Vale, fin de turno, ya está, no vamos a hacer nada. O sea, es simplemente pasar tiempo, pasar turnos y ir avanzando. A ver si podemos conseguir territorios lo más pronto posible y ya está. Kemri como aquel, visto lo visto parece que podemos... Ellos. Un escalofrío. Casa Bar. La gente de esta provincia está muy preocupada. Corren rumores de un complot organizado en Nágaroz que se ejecutará inmediatamente. Y mientras sospechas que todo esto no es más que una forma insidiosa de propaganda, el asunto está empezando a afectar la vida cotidiana de los lugareños. Crecimiento negativo. Wow. Vale. Eso está feo. Uf. Ah, se han revelado Adquisición de experiencia no, Vamos a movilizarnos de forma normal Y ya está oh. A esta gente le teníamos declarada A nosotros la guerra yo creo recordar que sí oh, oh, oh, oh. Tenemos que declarar la guerra es decir, vamos a entrar aquí A los claros del albosor Los partepiños A ver, diplomacia con los partepiños ejércitos libres, vale, esto hay que sacarlo de aquí Pero vamos contra el Aqua, nosotros... Va a nuestro favor, Sudemburgo. Vamos a firmar un pacto en agresión y con esto vamos tirando para adelante. Ha rechazado. ¡Ay, Pues no te pongas tonto, ¿eh? Vale. Fin de turno. Bueno, yo creo que a todos los ejércitos de este señor lo reventamos fácilmente, ¿eh? Espera, la gente ya empieza a tener dos ejércitos, yo no me lo puedo permitir, no tenemos, no generamos ingresos para, para ello. Uf. Vale, la hechicera ha subido de nivel. Mm, mm, mm, mm. Yo creo, yo creo que le vamos a poner, es que la llama prendida... por hechizos todo el mapa, a 20% de vida ante el fuego. Uh. Vale Esto es una pasada Vale Llama prendida Y con esto, claro, metes llama prendida Metes la cabeza ardiente y revientas el mapa Literal ¿Cuántos ejércitos hay aquí? Aquí hay tres señores y la guarnición Que tiene Asentamiento grande ocupado. ¿Podemos tirarnos aquí? Declarar la guerra, sí, sí. Aceptar. Perfecto. Podemos Victoria Pírrica. ¿En serio, Victoria Pírrica? Aportó la cantidad de caballería que tiene este señor. Pero los orcos deberíamos reventarlos. ¿No? Cabeza ardiente. Fuerte contra... Débil contra corazas. Claro, y toda esta peña va corazada. Ah, bueno, va escudada. Pues vamos a meter torres. Continuar asedio. Vale. Ok, vamos a asediar. Seguramente se nos rebotarán cuando pasemos turno y vendrán a por nosotros. Finalizar. Vale Ok, esta serie es importante para nosotros Vale, perfecto, perfecto sal, Ahora sal, salen ellos Refuerzos Terreno pantano, claros de largo sol Nuestro dragón aquí nos tiene que hacer las delicias Vale mm -mm. Librar batallas, sí Vamos a por ellos, vamos a limpiar a estos orcos Rapidito, vamos a hacer que este Resentamiento sea nuestro Y a partir de ahí, para arriba Oh, mira que disfrute tú Vale, eh, claro, es que encima nos atacan Ellos, vamos a esperar, vamos a aguantarlos Bien, en una misma Zona, yo creo que seremos capaces De ver por dónde nos tienen que Venir Claro, esto también va a depender de por dónde vengan los Refuerzos, porque al fin y al cabo ellos nacen con Un, o sea, el ejército De despliegue es este hombre el Zampatrols y ya está Claro, para nosotros lo importante va a ser 10 más este ejército ¿Te imaginas que salimos con el dragón Reventamos a este hombre y se acabó? Que no ha dado tiempo a los refuerzos a entrar Nah, no pasa O sea, si tienen que entrar los refuerzos Los refuerzos entran y ya está Uh, de noche Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh Qué bueno Comienza el despliegue vale aquí nosotros vamos a aguantar porque el grueso del ejército tiene que venir por allí vale esto para nosotros es perfecto Uh, creo que no tenía catapultas creo que no tenía catapultas si tiene catapultas a lo mejor la liamos un poco Vale, vale, espérate Vamos a agrupar aquí a la gente El 1, bien agrupados Vosotros en el 2, bien agrupados Vale, y ahora El 3 aquí Perfecto, la maga de fuego Vale, vamos a cogerla aquí Más o menos, en esta zona Vale, aquí al noble, perfecto Aquí a los leones de gracia Un poco retirados para entrar ya cuando esté Más o menos la cosa decidida Y solo haga falta limpiar Aquí vamos a meter la caballería Y aquí a nuestro señor dragón Para que cruce y reviente con un fogonazo Vale Aguantamos, estamos bien así Eh, eh, eh Vale, bien refuerzos. Bien, en refuerzos. Vale, nada nuevo. Es que no quiero tener que ir a buscar a este señor. Debería ir. Voy a por él. Encargo de él con el con el nuestro héroe, con la caballería rápida antes de que llegue nadie. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ay, qué buena carga, por Dios. Vale. Va con lanza, ¿eh? Nada, lo vamos a hacer polvo. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo. Eso es. No va a poder ni huir, nos no va a dar tiempo a recolocarnos. Matadlo, hasta la muerte con él. Vale, maravilloso. Ahora, recuperamos la posición. No van a querer venir... Oh, viene toda la caballería. Vale, vamos a ubicarnos así. Ok, y vamos a abrir esto un poco. Para que no les sea posible... Eso es. Vale, nuestros carros son mucho mejores. Vale, vamos a continuar con el movimiento de ellos, eh, si sí, ellos tienen menos rango mm. uh, no, no, no no no vale creo que vamos a darnos la fiesta con me estáis parando ya? Pues llegar, llegar a justito. Vale, creo que vamos a entrar. Vale. ¡Uy, uh, bo! Ah, el cuerno. Perfecto, perfecto, perfecto. Nada, ni nos tocan. Ni nos tocan. Vale, vamos a desviar a la caballería para que enganche a estos que no se marchen. Vale, y nosotros vamos a perseguir. Ok, perfecto. Vale, grupo 1 aquí, grupo 1 aquí, grupo 1 aquí. Vale, ahora es donde la velocidad nos va a beneficiar un montón. La maga también... El noble con el 5 aquí. Vale, vale, vale. Podemos venir a cerrar. Podemos venir a cerrar. Podemos venir a cerrar. Llegamos. Vale, vamos a meternos aquí. En vereda ya. Uh, como han venido. Uh. uh, uh, uh. Vale, vamos a movilizar los drones de Cracia. A buscar esto, a buscar esto. El dragón. Vamos a hacer que venga la maga. Vale, eso es. Maravilloso. Maravilloso. Vale, vale, vale, vale. ¿Cómo estamos? Esto está siendo un poco descontrol. ¿Cómo tenemos a la maga? Vale, otro pelotazo por aquí nos va a venir genial. Si podemos distribuirlo sin que suframos nosotros mucho daño... ¡Venga! ¡Bien! Vale, vale, está bien, está bien. Es, es, ha sido un buen pelotazo. Mucho, mucho orco, mucho orco, mucho orco Vale, ahí apoyar Vale, otra vez El cuerno lo tenemos en breves Ahí está, perfecto Ahí viene el dragón ¡Bum! Perfecto y recoge todos los que traten de huir. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Vale, perfecto. Aún así perseguimos, aún así perseguimos, aún así perseguimos. Venga, venga, venga, todo el mundo, aquí no para nadie. Podemos, oh, oh, ¿dónde está nuestra señora maga? Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay venga dragón dónde está la caballería Eh, eh, eh, que Todas las bajas posibles son buenas bajas. Y la Dragon Tour. Venga. Ahora, el problema es que ya llegamos un poco tarde, pero bueno. Se han quedado sin munición, pues cuerpo a cuerpo. Ha habido bajas, pero bueno está bien está bien o sea luego nos recuperaremos no pasa nada el dragón el dragón es que es impresionante tú ahí ahí perseguirlos perseguirlos venga a por el goblin no va a salir. Uy, porque va flotando. Ah, porque lo han reventado y lo han saltado. Venga, reventamos a este héroe y cerramos la pared. Es que no somos capaces de chocar y ya está, lo arrastramos. Venga, ahora sí que lo han trabado, ¿eh? No, <ríe> ¡Ah! ¿Por qué le ayudáis a subir? Venga, que venga por los guerreros orcos y ya está. Eso es, buena lluvia. Uy, pues venga, matadlo. Nah, perfecto. Y ahora mejor. Nah, estos son siete guerreros que tampoco van a hacer mucho a ganar la batalla. Perfecto, perfecto, perfecto, victoria. 542 pérdidas. Nada, hemos reventado todo. 92, 79, 55. Nada, está muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que poco a poco lo vamos trabajando y las habilidades que tenemos o los recursos que tenemos ya dentro del ejército... Está muy claro cómo tenemos que hacerlos jugar. Tengo, no sé, tengo alguna duda porque, por ejemplo, no... Bueno, yo qué sé. Es que con los con los enanos teníamos las armas de fuego que eso reventaba las armaduras no sé si en algún momento tenemos lanzavirotes o algo así, somos capaces de sacar lanzavirotes que eso claro, la mejora que te da es horrorosa el hecho ya de poder penetrar armaduras como las, los arcos no tienen mucha penetración de armadura, cuando los sacas la penetración ya, mira, mira, mira, mira, todo lo que hemos limpiado pues. 3000 de botín estas son las cosas que a mí me gustan ¿Experiencia o reposición de tropas? Mm -mm. Vamos a coger reposición de tropas porque, mira, si os fijáis, los caballeros se restauran a tope. Y el 21% es muchísima, muchísima, muchísima reposición. Pero una barbaridad. Nosotros subimos de nivel, ¿eh? Ahora te lo piensas. Derrota en combate a una fuerza perteneciente a la siguiente facción. Parte piños, enemigo muerto en combate... El enemigo muerto en combate, perfecto. The dragon strikes. Vale, vale, lo podemos subir de nivel, sí. Vale, maestro, de la espada lo vamos a meter a nivel máximo. Perfecto. Perfecto. Bring them death. Ok, y nosotros estamos aquí asaltando, que podríamos entrar a piñón. Pero el problema son las murallas. Resistencia a la muralla 100%, Eso no me gusta nada. Como sabéis que soy hater absoluto de las batallas de asedio. La vamos a autorresolver. Gracias. La vamos a resolver porque considero que no tienen O sea, que no tienen táctica. A ver, entendedme. Pérdidas 124. Bueno, nada, fuera de lo común. Puedo ocupar. Vale, captura y ocupa el siguiente asentamiento. Claro del árbol, sobre El vórtice sigue debilitándose con él. Vale, está. esa Esta era la misión. Siempre uh. ha guardado secretos antiguos, pero también esconde peligros. Uh, uh, uh. Asegúrate que has construido los siguientes videos. Monito ancestral. Bien hecho, príncipe dragón, pero no debemos despreciar ni un segundo. Pues el vórtice flaquea. Arige un monito y reúne los fragmentos para que tengamos la energía suficiente para el próximo ritual. Vale. Facción destruida, parte de piños. Genial. Gormog, muerto en combate. Era de esperar... Y subimos de nivel Vale, aquí, claro, ahora la duda es Gran Estratega, Maestros de la Espada Leones Blancos de Gracia Y la Guardia del Fénix El As del Arco, vamos a poner el As del Arco En vez de especializarnos en unidades tan concretas Sí, está bien la, Esta fuerza del arma, por ejemplo, para los dragones O cosas del estilo, pero Vamos a ir primero, ves, que un 12% Reducción del tiempo de recarga, esto es una lluvia de flechas Lo revientas Vale, ¿Qué? oye, tenemos cosas para añadirle. No tenemos armadura, sí que tenemos la poción, la montura, pero luego no tenemos nada para acompañar. Vale. A la maga, nivel 8, evasión constante, vale, defensa cuerpo a cuerpo y velocidad. Me gusta, me gusta. Y con eso abrimos la puerta al resto de, de hechizos. Perfecto. Tormenta Ignea. Esto va a ser una locura. A esta mujer... Le podemos... ¡Uy! Un Tanismán. Objeto hechizado... No. Vale, vale, vale. Pues le vamos a poner... A, vamos a subir de nivel a este noble. Vamos a... Mmm, mmm, mmm, mmm. Bueno, en verdad, reponer tropas. Esto está bien porque al fin y al cabo, como vamos dentro del ejército... Asesinar, asegurar influencia... Vale, vamos a poner, reponer tropas. Que al fin y al cabo, esto es en el ejército en el que estamos. Con lo que está muy, muy, muy, muy bien. Reastecemos cada vez más rápido. Vale, ok. Aquí que tenemos. Claro del árbol, sor Podemos poner aquí el monolito. Fragmentos del monolito éltico. Aquí no se puede construir el monolito. Vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos. A... Vale, uno de nivel 3, podríamos plantarlo, pero vamos a esperarnos y vamos a plantarlo aquí, el nivel 4. Nos queda turnos para el excedente 14. Dios, 14 para el excedente de población. Buf, buf, buf, buf, buf. Es que no tenemos ninguno de los edificios que tenga... Vale, ok, vamos a irnos Antoch, ¿dónde está? Vale, vamos a subir Antoch al 3 y en Antoch sí que pondremos el decrecimiento de la población porque no lo tenemos puesto ninguno, lo tenemos puesto aquí pero sería oportuno poner otro Vale, en claros del árbol sol ¿Qué vamos a construir aquí? Aprovechando que tenemos dinerito, vamos a poner el monolito me parece bien y además ponemos para sacar caballería 2, 3 Sí, vamos a ponernos para sacar caballería. Los guardianes de Elidon. Sí, sí, sí, sí. Vale, vamos a ponerlo aquí. Vale, perfecto. Y equiparemos este ejército. Tenemos 15 de 20. Oh, estos están al 2. Maravilloso. Dos, nos plantaremos en 17. Vale, vamos a sacar una de cada. Una más de de. Lanceros y otra más de arqueros. Vale, y con eso, perfecto. Vale, vamos a plantar un ritual porque tenemos, si no recorda, si recordamos, una de las misiones es plantar un ritual. Voy a ordinar esta se nos va a quedar ahí. Defensor del Order, la primera piedra. El monolito, arenas movedizas Ah, no. Uy, y la del ritual. El regreso del príncipe es... ¿No? Y aquí, aquí, invocación del baúl mayor. Aquí, para sacar la armadura de Caledor. Pues vamos a hacer la invocación del baúl mayor. Realizar Rito, que además ahora nos viene genial. ¡Ojo! Rito realizado. Influencia. Vale, hemos realizado el Rito. ¡Uy! Hay cuatro poderosos objetos mágicos a tu disposición. ¿Cuál elegirás? Arco de Eliron. Fuerza de proyectiles... Uh, joya del crepúsculo. A un amuleto de, de adivinación. Oh, corona de la autoridad. ¡Fua! La del arco me gusta mucho. Vamos a coger el arco y vamos a sacar un nuevo señor. Arco de Elidion. Vale, perfecto Vamos a venirnos aquí, ahora que estamos en 6.000 Podemos reclutar un señor Y con la influencia que tenemos vamos a sacar Una princesa predispuesta A mantenimiento de los arqueros de la guardia del mar del Lócer Y guardas de Elirion Miserable Ah, no, no Ah, vale, ok, me ponen las mejores arriba Línea de visión, probabilidad de éxito de emboscada Vale, vamos a hacer esta que es más económica Vale, vamos a añadirlo aquí y que vamos a poder reclutarle, lo suyo sería reclutar arqueros, estos que son más baratos. No entiendo, o sea, no entiendo cómo es posible que estos que tienen más armadura sean más baratos de mantener. Que estos. Teniendo las mismas estadísticas exactamente. ¿eh? Vamos a meterle dos. Vale, arma de mano. El arco de irión Vale, vale, vale. Me gusta mucho. Perfecto. Vale, ok. Con esto. Tal y como estamos aquí. Vamos a... Bueno. Recoger. Un poquito vamos a reponernos, pero vamos a ir a atacar a Cuexotl. Uy, agua se viene para acá, eh. A los de Tlacua, en verdad, si no se van a unir a nosotros, los tenemos que reventar. Uh, otra guerra porque sí. Pero esta gente, tío... Defensores del Gran Plan, vale. Ok, nos toca nuestro turno Vale, nos queda otro turno aquí Tranquilamente, reponiendo tropas Vamos a ir hacia el norte No sé cómo atacan, atacar Qatar No sé cómo va a estar oh. Uff, esta gente está... Es que estamos en guerra con ellos Vale, deberíamos avanzar hacia aquella zona Aquí, no Tenemos que sacar el ejército desde aquí si no, lo vamos a pasar muy mal allí. Pero muy, muy mal. 128, 285 por turno. Esto está muy mal. Vale. Vamos a sacar dos pequeñas tropas. Otra de arqueros, venga. Vale. Y la, claro, la cosa está en que... A la, a la larga este ejército yo lo voy a quemar. Yo sé, yo sé, que lo voy a quemar. Vale, vamos a ir así y atacaremos así esto tal y como estamos. Vamos a entrar en guerra con Quexotol. ¿Dónde estamos? Diplomacia. Quexotol, sí. Ah, no, aquí tribu de las hojas cortadas. Vale, bueno, oh, están en guerra contra todos los. Ah, Declarar la guerra Vale, ok Y declaramos la guerra y ya vamos a entrar a por ellos Perfecto Los de Talagua no sé si tienen aliados Si nos sale a cuenta, si no Vale, vamos a darnos prisa Yo creo que en el siguiente turno sí que nos da tiempo A venir hasta aquí abajo Y, y asediar nosotros antes que ellos ¡Ujú! Uh, se nos han, han... Vale, están tocadísimos Desaparecidos Casa, la población de uno de otros entrenos está desapareciendo gradualmente Algunas noches guetos Y barrios enteros aparecen abandonados Y el único rastro que ven los brillantes que quedan A la mañana siguiente es un símbolo triangular Pintado sobre una puerta o un muro cercano ¿What? Pero si estamos en positivo, más 7 No Vienen ratas Madre mía Eso va a estar feo, feo, feo Vale, vamos a llevarnos a la princesa Hacia la zona norte A la fuente de la vida Uuuuh ¡Oh! Abortar Nosotros, Fuck Vale, tenemos que matar a esta gente Pero ya Dime que llegamos Dos turnos Dos turnos Vale, ok lo vamos a dejar aquí. Entraremos a Cuxutol, reventaremos a esta gente y nos iremos hacia el norte porque nos vamos a tener que defender de Kemri que viene pisando fuerte. La princesa no sé si será capaz de aguantar porque a Vagar ya no llegan. No, a Vagar ya no llegan. Bueno. Veremos cómo estamos para defendernos. Yo creo que sumándonos a lo mejor conseguimos parar algo. Veremos cómo está la cosa. Así que nada, ahora lo de siempre. Recordad, seguidnos en Twitter a los dos, tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito de todo. También seguidnos en Twitch. Abrimos directo normalmente todos los miércoles, si se puede, si el calor nos deja. En verano está difícil con este calor. Así que, por último, suscribiros a la taberna.